Bienvenidos a una nueva semana de estudio en la cual abordaremos las inecuaciones, o también conocidas como desigualdades. ¡Empecemos! Las desigualdades se presentan en contextos diarios y se usan para representar situaciones de la cotidianidad, por lo que es importante aprender a reconocerlas. Por ejemplo, en los límites de velocidad existe la relación de máxima velocidad permitida, en las tarjetas de crédito, con los pagos mínimos que se deben realizar. El número máximo de mensajes que se pueden enviar a través del celular. En un mensaje de Twitter, la cantidad máxima de caracteres. Como se observa, son situaciones que se viven diariamente y que no se analiza si son o no desigualdades, sino que se las procesa de manera indiferente. La clave es pensar en el contexto del problema y establecer las diferentes relaciones de orden. Cuando hablamos de inecuaciones nos referimos a dos expresiones algebraicas separadas por los símbolos de mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. A continuación se puede observar los diferentes símbolos que se usan en las inecuaciones. Tenemos los signos menor que y mayor que que se relacionan con los paréntesis, en los intervalos. En una recta numérica se los representa con un círculo sin pintar, y en el plano cartesiano con una línea entrecortada. Todo esto nos indica que los valores que estén bajo esta relación no se incluyen. Asimismo, tenemos los signos menor-igual o mayor-igual. Se relacionan con los corchetes. En la notación de intervalos. En una recta numérica se representa mediante un círculo con relleno, y en el plano cartesiano con una línea continua. Todo esto indica que los valores que están bajo esta relación se incluyen. Los intervalos son una forma de representación que tienen las soluciones de las inecuaciones y se tienen los siguientes tipos de intervalos. Podemos observar que, en el intervalo abierto, ningún extremo está incluido. Luego, en el intervalo cerrado, los extremos están incluidos. Finalmente, en el intervalo semicerrado o abierto solo se incluye a uno de sus extremos del intervalo. En un caso puede ser el derecho o el izquierdo. Al momento de trabajar con problemas de la vida cotidiana, es importante saber identificar qué símbolo se debe usar, si el mayor o menor. Para ello es recomendable identificar palabras claves las cuales nos ayudan a reconocer qué desigualdad se debe usar. A continuación se tienen algunas palabras claves junto con los símbolos que se usan. Como se puede observar, las palabras al menos o como mínimo implica el uso del símbolo mayor que o mayor igual, ya que esto denota un valor de partida. Por ejemplo, en un estado de una tarjeta de crédito se indica que el pago mínimo es de 120 dólares. Esto significa que se debe pagar 120 dólares o más. Matemáticamente se representaría como pago mínimo mayor o igual a 120. Mientras que las palabras a lo más o como máximo implican el uso del símbolo menor que o menor igual. Esto denota un valor límite que se puede alcanzar. Por ejemplo, en las vías podemos encontrar que el límite de velocidad es de 60 km por hora. Matemáticamente, se representaría como velocidad menor o igual a 60 km por hora. De esta forma, con el estudio de la presente unidad, se podrá ver la aplicación de las desigualdades en la vida real. Asimismo, estará en la capacidad de poder diferenciar en qué momento se debe usar una ecuación y en qué momento una inecuación, mediante una serie de ejercicios de aplicación. Hasta pronto.